Y buenas a todos y bienvenidos a mi canal Lo que comenzó siendo una jornada para cazar el real Terminó siendo una buena cosecha de diamantes en Lighton Y sin más preámbulo, comenzamos Escuchamos el granad de los patos Vamos a buscar... Mira, un nivel 3 Pues nada, vamos a ir a por él Agarramos la calchatore Apuntamos y disparamos Vamos a ver si podemos hacer otro lance... Con alguno... Por allí están un poco de largo... Yo creo que no... No... Están ya muy largos... A ver si... No... Vamos a intentar otro... Pero no... está larguísimo. Si hubiera sido el 22... Si sí pudiéramos... haber impactado... Pero bueno... Tenemos nuestro nivel 3... Que seguramente... Nos va a dar un diamante... No está mal... Para empezar la jornada de, de caza de patos Efectivamente un diamante Madre mía Una puntuación buenísima Así que vamos a, a disecarlo Y os pondré el mapa donde ha sido abatido Veis aquí en este lago central Y continuamos Vamos a mirar el lago A ver si vemos algún Dos Dos, ahí lo tenemos Vamos a ver, tenemos otro, mira, un nivel 3. Así que vamos a ir a por él. En esta ocasión vamos a coger el 22. Vamos a ver y... Nada, fallamos el primero y hemos impactado el segundo. Nosotros saldrán volando, pero bueno, bueno. aparentemente conmigo. Vamos corriendo a recoger a nuestro anade Y mientras se acerca la orilla... Yo creo que os voy a poner el mapa para ver para que veáis dónde ha sido ca cazado. Muy cerquita de donde hemos cazado el otro. Veis, ahí te cazamos uno allá abajo y está allá arriba. Ya está aquí llegando nuestro anade real. Y efectivamente un diamante. Un precioso animal que vamos a, a disecar y continuamos con la caza. Escuchamos ahí a los patos. Granar. Una hembra, otra hembra, bueno, hay muchísimo pato, mira, otro nivel 2, Ahora que tenemos aquí, nada, vamos a ver si hubiera algún, algún nivel 3, si podemos hacer el lance, a ver este, Venga, a ver si lo vemos, no me da tiempo a verlo, voy a, a pasar otra vez, Mira, aquí tenemos un nivel 3, aquí tenemos un nivel 3 Así que ese nos va a dar diamante Cogemos la escopeta Vamos a ver Y disparamos, hemos impactado, el resto volando A ver si podemos hacer otro lance Ya hemos fallado ese Ese lo hemos dado y a ver si podemos hacer otro... No, ya está muy largo... Está muy largo... Bueno, han sido dos... Dos patos abatidos... Vamos a, a... recoger primero este... No, no me ha dado tiempo de ver si era macho o hembra... O sea, una hembra... Una plata... Y mientras viene... Viene nuestro nivel 3... Que nos va a dar... Diamante... Efectivamente, un diamante... Ya es el tercero de hoy. Buena jornada de, de caza de patos. Y ahora, como siempre, os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. ¿Veis ahí en colvo? En el laguito que hay en medio. Y continuaremos con, con la caza. Seguimos avanzando a lo largo del río. Miramos, ahí tenemos un grupo de, de ciervo de cola negra. Dos, mira, ahí tenemos un media. Vamos a coger el 3006. Apuntamos Y disparamos Venga, perrete Vamos a buscarlo Vente conmigo Que vamos a coger ese bicharraco Vemos el contorno del otro macho Que sale huyendo Y vamos a, a recoger Venga, a ver si lo puede buscar ya, perrete Perrete, venga, búscalo Vemos como las hembras se van A ver si podemos hacer otro lance Otro y... Vale abatido ese era pequeñito yo creo que será era, era un nivel 2 pero bueno ahora lo veremos y, y saldremos de dudas ya perfecto, está ahí llamándome que ha encontrado el rastro pero yo voy a recoger primero el, el pequeñito a ver qué, qué puntuación nos da están los dos juntitos o sea que no sé cuál, cuál cogeré primero si sí, yo creo que el pequeñito porque está está antes vamos a ver Efectivamente una plata, un nivel 2 Y vamos a ver nuestro nivel 5 Un diamante con 182,60 No es muy grande pero Es un diamante muy bonito Así que lo vamos a diseñar para luego colocarlos Y os pondré el mapa donde Donde ha sido batido Al sur del Monte Kraken Vamos avanzando por aquí Hemos llegado ya al, al ferrocarril Vemos el grupo de guapitis Mira, ahí tenemos un nivel 5 Está alerta Pero Ha abatido Vamos a ver si podemos hacer otro lance Madre mía, que me da pena este, este animalico Se viene para nosotros Se nos mete en el agua Ay, qué pena me da Mira Un oh, guapitis submarino el buceador del muchacho ...nada, nada... ...he fallado ya que... ...me, me, me ha dado la risa... Y, y, ...y he fallado el tiro... ...madre mía... ...vamos a, a recoger a nuestro guapití... ...a ver qué puntuación nos, nos arroja... ...es que me daba pena dispararle... ...pero ya cuando he visto que se metió en el agua... ...y empieza a bucear... ...me la risa y no... lo no he podido disparar... ...vamos a ver... ...a ver si tenemos allí... ...he visto movimiento... ...no, pero no, no veo nada... ...no veo nada... ...así que vamos a recoger nuestro... ...guapití, un diamante... 382,80 por 2,80, o sea, un, una puntuación mínima de los diamantes más bajitos que he visto. Nos ha dado diamantes solamente por, por dos puntitos. Una cuerna bonita, ¿no ves? Por dos puntitos nos ha dado el, el diamante, pero bueno, es un diamante a fin de cuentas, así que lo disecamos y os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. ¿Veis aquí? En la zona del, del ferrocarril Debajo de del puente Y continuamos con la caza Nos hemos desplazado al puesto de Ronache Para ir a, a ver por el lago Mira, ahí vemos un ciervo Pero no nos, se nos activa Vaya, no lo vemos Vamos a buscar por, por otro lado A ver si encontramos algún otro animal Vamos a ver, mira, ahí tenemos un nivel 3 Mira, y detrás, mira, un nivel 5 pues nada, vamos a hacer el lance Apuntamos y disparamos Vamos a disparar al otro Pero no sé si le he dado o no le he dado Porque justamente se había quitado el contorno Vamos a ver este que está ahí Pues mira, sí, a ese sí le hemos dado Y otro, y hemos asegurado el disparo Al nivel 3, no sé si le he impactado o no Porque justamente cuando iba a disparar se ha quitado el, el contorno rojo Y ya no sé por dónde estaba El otro que estaba así Ahí medio escondido detrás de la vegetación Sí, porque lo tenía localizado Así que vamos a A recoger al, al nivel 2 Me ha parecido que a un nivel 2 Ya estamos llegando Vamos a ver la puntuación Que nos arroja Seguramente será una plata Efectivamente una plata Le hemos dado la primera la vértebra Y después sí le hemos dado el pulmón y vamos a, a recoger a nivel 5 a ver qué puntuación nos arroja. Venga, Perrete, búscalo, que ya está cerquita, que ya veo el contorno océano. Ya Perrete sale corriendo. Ya lo han localizado, Perrete. Y vamos a ver la, la puntuación que tiene. 185,90, un diamante, una cuerna muy bonita, muy equilibrada, la verdad, aunque para ser de los cervidos que hay, es el que tiene la cuerna a mi gusto, ¿eh? un poquito más fea, pero es un buen animal. Venga, perrete. Vámonos, a ver si búscame si le hubiéramos impactado al otro, pero no, no, no hemos impactado, así que os pongo el, el mapa, ¿veis? Aquí en el lago de Ronache bajamos del puesto, le vamos dando la vuelta al lago... Y, y cazamos lo que nos encontremos... así que yo creo que vamos a mirar un poquito por... por la orilla, por subir algún otro animal... y si no, pues nos iremos a... a montar el vídeo... y luego lo, lo publicaremos... vamos mirando por aquí... mira, ahí vemos un nivel 3, pero está muy largo... así que no, si no vemos...